Hola y bienvenidos a mi canal, espero que estén todos muy bien. En el día de hoy le voy a mostrar cómo arruiné mi air fry. Mis amores, le voy a contar cómo arruiné mi air fry, pero como ven, todavía prende, o sea, yo lo utilizo siempre. Y ya con esto así tengo como tres meses, como tres o cuatro meses, tengo utilizando mi air fry así, desbaratado pero funciona yo cocino todo ahí toda mis carne todo yo lo cocino ahí todo lo que todo lo que puedo cocinar en miel fry pues lo hago ahí pues sin más voy a contarle qué fue lo que pasó miel fry se me ensució aquí adentro ¿eh? ahí adentro todo eso estaba sucio como de grasa de cosas pegadas y yo no podía eh, limpiarlo con nada porque esta tapa que está aquí que no se la puedo poner va por dentro entonces quedaba como algo así, no sé, los que tienen esto me van a comprender, los que tienen este tipo del fry. Ahí adentro quedaba como este, como un espacio vacío, como ven, ven, así quedaba como un espacio vacío, entonces yo no podía limpiarlo por dentro y estaba todo sucio. O sea, yo podía limpiar mi el fry, pero como quiera se veía sucio porque aquí adentro estaba sucio. Pues entonces yo lo que hice fue... Que comencé a desarmar Comencé a quitar tornillos De todas partes Primero le quité los tornillos de aquí De ahí adentro Pero como que no podía Limpiarlo bien porque quedaba No sé, por aquí Quedaba como todo sucio también Y aquí también Estaba todo sucio, como por todas esta orilla Y no podía como entrarle Nada para limpiarlo Pues se me ocurrió Quitarle los tornillos que lleva aquí abajo Aquí, en esto Esto es lo que agarra Esta parte aquí Es lo que agarra aquí abajo Ahí Entonces yo le quité el tornillo Para lavarla Bueno, pues yo quité mi tornillo, mi amor Quité la tapa, la desarmé completa Fui a mi, a mi fregadero Fregué todo como si fueran platos Y yo contenta Porque por fin pude limpiarlo por dentro y ya no se veía sucio, pero cuando fui a armar todo armé todo bien, esta tapita fue que no pude ponerla ya ese fue el primer fallo no pude ponerla, duré un mundo para ponerla que de hecho ups, de hecho todavía no he podido ponerla y a lo que veo se sigue desbaratando no pude ponerla, entonces este solté la tapita en banda y comencé, miren ya esto se te terminó de estropear Bueno, pues entonces lo que hice fue que comencé a ponerla de aquí abajo Que esto va aquí, no sé si se ve Esto va aquí abajo, ahí va un tornillo Pues resulta que no pude ponerle el tornillo porque no apretaba Cuando yo fui a entrarlo no quiso apretar por nada del mundo. Pues resulta que del otro lado tenía una rosquita que agarraba el tornillo. Yo no sabía. Entonces yo le quité el tornillo completo. Cuando yo le saqué el tornillo completo, pues la rosquita se fue yo no sé para dónde y cuando fui a ponerle el tornillo otra vez, pues no apretó. Pues ahí no se pudo poner más la tapa, no, o sea, no jamás Volvió a ser más El mismo miel fry, Así que tuve que utilizarlo De esa manera Y ahora lo que veo Voy a tener que utilizarlo solamente con esta tapa Porque esto me lo disimulaba un poquito Pero ahora Me parece que nada más le voy a poner esta Y Todavía se puede usar Fíjense Miren. Ahí está Ven Que cierra Ok, vamos a ver cómo va ah, sí está Cierra Ahí cierra Pero yo puedo utilizarlo O sea, yo hago todo Ven Le voy a hacer una demostración Star Oigan Ven ¿Qué funciona? Funciona todavía Entonces Esto era lo que quería decirle en este video Si usted tiene un air fry como el mío No lo desarme porque no lo va a poder volver a armar otra vez, para que no lo estropee como yo. Pues nada, mis amores, eso era lo que quería decirles en este video. Si les gustó, pues me regalan un like y se suscriben. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.